desde nuestro patio. Eh, pues el tema de la directa, el tema de la directa es fina, fina que se va, se va con la levedad con que nos vino, se va fina, estoy hablando claro de fina García Marrús, la última de los originistas, la gran poetisa cubana eh, que falleció ayer a la edad de 99 años fina que nació un que nació en 1923 en abril en la ciudad de La Habana y eh, que fallece también en la misma eh, en la misma ciudad fina que ganó en 1990 el premio le fue otorgado el premio eh, Nacional de Poesía, también recibió en 2007 el, el premio Pablo Neruda eh, a la literatura hispanoamericana y en el 2011 recibiera el Federico García Lorca de la Ciudad de Granada y, el premio, y, y también fuera galardonada con eh, el, el Reina Sofía también en el 2011. Eh, Tal vez la, lo más conocido de Fina, su lado más público, eh, fueran su condición de esposa y, y de madre. Era la esposa, eh, la viuda de Cintio Vitier, otro de los origenistas, y la madre de José María y Sergio. Vitier eh, García Marruz, do, esos dos grandes músicos cubanos de Sergio eh, fallecido eh, no hace mucho. La, la familia Vitier eh, García Marrús Diego, porque también su hermana es Bella, Bella García Marruz, era la esposa del también poeta eh, Eliseo Diego, es una. Estamos hablando de una familia eh, inminentemente vinculada con, podemos decir que, la alta eh, cultura eh, cubana, la cultura eh, con letras mayúsculas. Y ese tal vez sea eh, el lado más conocido de Fina, pero, pero sin dudas no es su lado eh, más trascendente. Fina era una poeta de nombre propio, una, una, poeta, una poetisa, de tal vez eh, la más importante, el más importante de los, eh, de los poetas cubanos eh, en vida hasta, hasta, el día, hasta el día de ayer. Eh, voy a leer algunos, a medida que hablo, algunos, eh, algunos poemas de... Fina, que están, eh, que están eh, antologizados en este libro, esta maravillosa colección que es poesía cubana del siglo XX. Aquí aparecen varios de sus poemas, aparecen sus visitaciones, eh, y esto se llama El bello niño. Tú solo, bello niño, puedes entrar a un parque. Yo entro a ciertos verdes, ciertas hojas o aves. Tú solo, bello niño, puedes llevar la ropa ausente del difunto, distraída y remota. La ropa dibujada, el sombrero del ave, tú solo en ese reino indisoluble y grave has tocado la magia de lo exterior, las cosas indecibles. Yo llevo la ropa maliciosa del que de muerte sabe. Y de amarga inocencia. Tú no sabes que tienes toda posible ciencia, mas hay cuando lo sepas, el parque se habrá ido. Conocerás la extraña lucidez del dormido, y porque el sol que alumbra tus álamos de oro los dora hoy con palabras y días melancólicos. Sobre su esposo. Cintio escribió tras su muerte. Disculpen, que aquí lo tengo. Escribió tras su muerte a ah, Cintio. Esa distancia que me falta, mi claridad, porque yo lo he visto todo en los ojos de Cintio. He visto el mundo. Hasta me he visto a mí misma. Él supo morir, como confiaba Martí, pero solo se extinguió para volver a encenderse. ¿sabe? A veces pienso que no podríamos reencontrarnos, puesto que nunca nos separamos. ¿Cómo recobrarlo? Si él está aquí, a mi lado, si su mano querida sigue siempre en mi hombro. Joven, ¿cuán desdichada sería yo? sin esa inspiración moral y espiritual, sin mi plenitud suficiente. Y es que la unión, eh, eran impensables, eh, separados, eh, Cintia, eh, Cintio y, y Fina, siempre juntos, ella siempre tan protectora, además de la figura de la figura de Sintio, eh, una, dos vidas marcadas por, por la poesía. ¿no? Eh, eh, Fina tenía tres grandes pasiones, la poesía, José Martí y el misticismo católico, cosa que marcó toda su obra. Eh, ¿no? eh, fue una, una gran investigadora, eh, funda, eh, fundadora del Centro de Estudios Martianos trabajó casi toda su vida eh, desde el comienzo mismo de la revolución como investigadora de la Biblioteca Nacional José Martí Afuera de Arroyo Naranjo me encanta ver cuando la tarde cae arder un breve fuego, hojas quemadas latas, basuras, mil desechos arden, allí junto al hogar de pulcras yaguas. Me encanta ver la luz que van volviendo los portales abiertos, las cocinas de fragante fogón, y se va huyendo hasta la lejanía como un ópalo. La madre, con el niño en las rodillas, ve la tarde pasar sin pensar en nada, lo, me, lo mece en el sillón como el aire a la hoja. Algo cuida lo intacto. Yo conozco los señalados por el amor. Poseen como una marca suave, dijo el ópalo. Les decía que el amor eh, de Cintia, de Cintio y Fina, era, eran inseparables, ¿no? Y acá les comparto eh, algunas eh, fotografías de ambos juntos a lo largo de sus vidas. Ahí se les ve, joven, afina y Cintio. Déjenme agrandar la pantalla para que lo vean bien quitar este cartel. Eh, ahora no, no pinta nada. Ahí se les ve, fina. Y Sintio, fina y Sintio en el día de su boda, fina y Sintio junto a una cascada, eh, son fotos además encantadoras, acá juntos los dos, siempre inseparables, acá están junto a su hermana Bella y a su cuñado Eliseo Diego con la familia reunida. Acá, ya mayores los dos, sin y Fina, que además era una viejita adorable, ¿no? Eh, juntos los dos. Eh, quería mostrarles eh, esas imágenes eh, de ambos, que, me, que creo que muestran, muestran muy bien el, el amor que sentían el uno por el otro. Visitaciones 1. Cuando el tiempo ya es ido, uno retorna como a la casa de la infancia, algunos días, rostros, sucesos que supieron recorrer el camino de nuestro corazón. Vuelven de nuevo los cansados pasos, cada vez más sencillos y más lentos, el mismo día, el mismo amigo el mismo viejo sol, y queremos contar la maravilla, ciega para los otros, a nuestros ojos clara, en donde la memoria ha detenido como un pintor un gesto de la mano, una sonrisa, un modo breve de saludar, pues poco a poco el mundo se vuelve impenetrable, los ojos no comprenden, la mano ya no toca el alimento innombrable lo real Fina quería decirles ¿no? para un eh, modo también de, de dar trasfondo sobre su vida decía que Fina era la última de los originistas eh, los originistas que fue un movimiento literario que se desarrolló alrededor de la figura de José Lezama Lima y de la revista Orígenes que reunió algunas de las más grandes figuras de la intelectualidad cubana, la poesía, el ensayo, la novela, la pintura, la escultura, incluso la música. Allí, por ahí pasaron, o estuvieron, eh, entre sus miembros contaron por supuesto con el, el, el inmenso José Lezama Lima, con el no menos inmenso Eliseo Diego, con el gran Cintio con Fina, por supuesto Fina. Gastón Vaquero, Casey Carver eh, y otros más, ¿no? Eh, nombres importantes todos de la cultura cubana. Eh, el origenismo fue un movimiento de vanguardia, un movimiento de, de vanguardia que fue toda una renovación en la estética eh, y en el pensamiento nacional cubano. Eh, el nombre, como bien indica el nombre origen o eh, orígenes u orígenes eh, de intelectuales que buscaban mirar a la esencia misma eh, del país de su insularidad eh, se relacionaron con, eh, con grandes intelectuales Lorca eh, Juan Ramón Jiménez y realmente trazaron un, un camino que todavía eh, otros continúan andando dentro de las letras cubanas. Visitaciones 4. Qué caprichosa y exquisita mano trazó, eligió ese gesto perdurable. Lo sacó de su nada como un dios para alumbrar por siempre otra elegía. Participabas tú del dar eterno que dejaste la mano humilde llena del tesoro. En su feliz descuido adolescente derramaste el óleo. ¿Qué misterio fue el tuyo, instante puro, silencioso elegido de los días? Pues ellos van tornándose borrosos y tú te quedas como estrella fija, con potencia mayor de eternidad. La poesía de Fina es la poesía del intimismo, una poesía íntima, pero de una fuerza tremenda. Es la poesía del silencio. Ella misma dijo alguna vez, hablando, escribió alguna vez, disculpen, hablando de su propia, eh, eh, tal vez como reflejo de su filosofía misma, de su modo, de enfrentar la vida, escribió una vez estos versos que dicen, hemos corrompido de mentira y de uso la palabra amor y ya no sabemos cómo entendernos. Habría que decirlo de otro modo o callarlo o mejor, no sea cosa que se vaya el insólito huésped. Y es que la humildad siempre acompañó a Fina. Fina, que rara vez concedía eh, entrevistas, eh, Fina, que rara vez, eh, es decir, no hacía mucha vida pública, pero no se trataba de timidez en el, en el caso de Fina, sino de una tremenda eh, humildad, una persona que prefería habitar en el silencio visitaciones 6 y lo real es lo que aún no ha sido toda apariencia es una misteriosa aparición en la rama de otoño no acaba el fruto sino en la velada promesa de ser siempre que su intacta forma ofreció un momento a nuestra dicha pues toda plenitud es la promesa espléndida de la muerte y la visitación del ángel en el rostro del más joven que todos sabíamos que sería antes, pues escogía el deseo, su sonrisa nocturna. Cuando eh, recibió el premio eh, pablo, eh, pablo Iberoamericano de poesía Pablo Neruda en 2007, dijo... Eh, Refiriéndose a, ese a esa forma de, de enfrentar la vida, esa filosofía que podía resumirse en el silencio, dijo en aquel entonces, me siento en esos casos como una violinista a que le piden un concierto de flauta. Yo me comunico mejor con el silencio, sin el que no se podría dar la poesía, la música. Ni el encuentro con uno mismo. Visitaciones 8: No sentías que ardía tu corazón cuando nos hablabas de las escrituras, Fr eh, frase sacada de los peregrinos de Maús, eh, de los evangelios, ¿no? Dice: Huésped me fue la palabra misteriosa. Huésped es el que viene de muy lejos, de algún pueblo que nunca habremos visto. Huésped es el que viene por la noche, toca la aldaba de la puerta y todo el umbral, el umbral resplandece como nieve. Huésped es quien se sienta a nuestra mesa solo por una noche y no se acierta sino ya a oír lo que su boca dijo. Huésped es el que alegra con su rostro y alumbra con sus manos. Nuestro pan y no logramos recordar su nombre. Huésped es el que, ha, el que ha de partir al alba. Les decía que era eh, la poesía del silencio. Era desde ese lugar que nos escribía eh, Fina. Un silencio que era su filosofía de vida. Eso era su modo de, de vivir. Desde ese silencio, eh, ella decía que era en ese silencio que habitaba la poesía, era desde ese silencio que podía expresarla, que expresaba con una fuerza viva, una, una poesía que trasciende al tiempo. Eh, si bien no gozó, eh, digamos, su poesía eh, de la popularidad, tal vez que tuvo su figura, eh, como dije anteriormente, por esa faceta de, de madre y esposa. Eh, es una poesía de culto, una poesía de poetas, es una poesía eh, admirada con una reverencia casi sacerdotal. Es decir, eh, Fina es una de las grandes poetas o poetisas de nuestra lengua, una figura que brilla ahí arriba al lado de Dulce María Loinás, de Juana de Ibarburú, al lado de Gertrudis y Gómez de Avellaneda, admiradora de Zambrano, de María Zambrano, también como no, de Quevedo y de la de esa eh, poesía clásica, eh, amante hasta la médula de José Martí, gran admiradora de su compañero eh, de generación, Lezama Lima, a quien le dedicó varios ensayos. Era también una investigadora incansable. Visitaciones 10. Amigo, el que yo más amaba, venid a la luz del alba cómo ha cambiado el tiempo aquella fija mirada inteligente que una extraña ternura como un sol desdibujaba. La música de lo posible rodeaba tu rostro. Como un ladrón el tiempo llevó solo el despojo. En nuestra fiel, ter en nuestra fiel ternura te cumplías como en lo, lo ardido del fuego y no en la lívida ceniza acaba. ¿Y donde ven los otros la arruga del escarnio? Te tocamos el traje adolescente, casi nieve infa infantil a la mano, pues que solo nuestro fue el privilegio de mirarte con el rostro de tu resurrección. Eh, así fina eh, ese misticismo, eh, ese misticismo católico, que siempre la acompañó, eh, que siempre, eh, como dice, cuando conoció a Cintio a, su, a sus 17 años, eh, dijo, eh, dice sobre eso, ¿no? Contó una vez eh, que dijo: Yo no conocía nada, pero a los 17 años Cintio me leyó los evangelios. Yo había aprendido con Juan Ramón Jiménez a discernir en la palabra lo que era verdadero. Cuando Cintio me lee aquello, por la fuerza de la verdad escondida en la palabra, me convertí en el acto. Y ese misticismo fue siempre fue constante en su vida, como lo fue en la vida de Cintio, eh, y marcó inmensamente. Eh, su, su poesía. Les decía que fue una investigadora incansable. Eh, sus investigaciones sobre, eh, sobre Martí, sobre María Zambrano, sobre Quevedo, eh, los muchos ensayos que escribió eh, son lectura obligatoria eh, para todo estudioso o interesado en las letras. Eh, publicó muchísimas revistas, viajó países, siempre recibió un trato referen, eh, reverencial, donde quiera que llegaba se sentía eh, con la presencia de Fina que se estaba eh, recibiendo a un ser, a una persona eh, intempestiva, una persona que superaba el tiempo, que estaba conectado con eso eterno que habita en la poesía. Visitaciones 12, qui la Juventud en mean, son latín, y después dice: Solo vosotras, bestias, claros árboles, podéis seguir, mas eterno es el hombre, salvaje privilegio de la muerte, heredad solo nuestra, mientras derrama el astro su luz sobreviviente sobre ese rostro altivo de ser fugaz, junto a los cielos fijos y ese verdor eterno. Se fue yendo la gloria de los rostros más amados y tomamos como la ola ciega al tiempo del cuerpo incorruptible que esperaste y no pudimos retener, llorando en la perdida lámpara las voces, lo que encuentro creímos y es partida. Oh, lo real, el mundo en el misterio de nuestra juventud que nos aguarda. Nos ha sido prometida su alegría, nos ha sido prometido su retorno. Eres lo que retorna o oh, siempre lo supimos, pero no como ahora, amigo mío. Hermosas esas, esas palabras, ¿no? De ese, esa, esos versos de, de Fina. Eh, por eso queríamos hoy homenajear a Fina, la gran poeta fina la eterna, y eh, las letras cubanas estarán siempre en deuda con fina. Eh, nos dio tanto que, que es incalculable. Sin duda merece el culto de nuestra lectura detenida y creo que su voz quedará siempre entre nosotros, aunque ya, aunque ya su cuerpo no esté. Siempre quedará eh, su poesía. Espero. Que esté. Que por lo menos puedas. Eh, puedas eh, sentir eh, cierto pudor u orgullo. Por este homenaje. Este humilde homenaje que te hacemos fina. Hasta siempre. Y ahora voy a poner el enlace para quien quiera subir y conversar un rato con nosotros. Esto es, señores, lo que pica el pollo, lo que pica el pollo. Gracias a los que están aquí con nosotros, a quienes nos verán luego, a quienes nos acompañan desde el chat. Gracias, gracias siempre. Este espacio donde puedo encontrar usted temas tan diversos, siempre tratados con todo el respeto que podemos Siempre profundizando en ellos, buscando mirar el otro lado de las cosas. También como no hablar de cultura, de poesía, de las cosas bellas. como bien dice Cantelar por acá. Mientras haya gente capaz de honrar la belleza, la virtud y el amor a todas las, a todas las escalas. Ninguna de esas cosas morirá. Qué falta hacen estos homenajes a la belleza. Sin duda, y ese homenaje fina era más que merecido en este espacio. Tal vez, tal vez debimos haberlo hecho mucho antes. Eh, siempre, siempre estamos en deuda contigo, Fina. Eh, señores, recordarles, eh, por favor, que si pueden, contribuyen nuestro lema, nuestro lema eh, que sigue en pie, porque no perdemos la esperanza. Ni un día con menos de 100, contribuyan. Y llevamos. hemos amasado la inmensa fortuna. De 13 cañitas. Vamos, señores, en qué otro, en qué otro canal encuentra usted eh, una conversación, creo yo, que así de grata, eh, sobre la poesía, en especial sobre la poesía de, de Fina, ¿no? Eh, y la poesía siempre ha estado presente en este canal, siempre nos ha acompañado y lo seguirá siendo. Eh, porque soy, me siento esencialmente antes que cualquier cosa poeta y todo lo que tiene que ver con la poesía, me toca cerca. Como me tocó ese poema, que por qué no voy a volver a leer, que lleva de título Arroyo Naranjo, es un poema que siento eh, muy cercano, porque eh, yo como fina soy de Arroyo Naranjo,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 Es hermoso, hermoso ese, ese soneto de, de Fina García Marruz. Descansa en paz, Fina. Ernesto Más llega por acá y dice salúdate por...